Escobar. Y estamos en el aire, estamos aquí en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria, para hablar de Dios, hoy con un tema maravilloso, ¿Y nosotras qué? Es un tema que nos pone el Señor esta semana, y vamos a compartir, tenemos dos invitadas, y también, como ya conocen, tenemos al pastor John Velasco de Cincelejo, tenemos de la iglesia Barak. Entonces, vamos a hacer aquí la locura. Ya, vamos a esperar dos minutos y mientras tanto yo le voy a dejar la palabra al pastor John que introduzca a estas dos eh, hermosas mujeres de Cristo. Muy buenas noches mis queridos hermanos, gloria al señor pastor Carlos, es un gozo poder estar nuevamente en este espacio que hemos dedicado para hablar de nuestro maravilloso Jesús. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, esta noche tenemos a la pastora Nadine García de la Iglesia Cristiana Buscadores de su Presencia de Bogotá y a la hermana Olga Escobar. Gloria al Señor. Estas mujeres que eh, Dios ha tocado su corazón en esta noche para poder compartir una maravillosa palabra de parte de Dios de Israel. Bienvenida, mi querida pastora. Gloria al Señor. Bienvenida. Gracias Pastor John, gracias Pastor Carlos por esta invitación, de verdad que nos gozamos en el Señor de poder compartir este rato con todos ustedes. Mi hermana Olga, bienvenida. Gracias Pastor John, hola Pastor Carlos, hola Pastor Nadine. qué alegría y qué gozo estar hoy en la presencia de Dios primeramente y compartiendo con ustedes. Gloria al Señor, bueno mis queridos hermanos, eh... Este programa lo hemos llamado Hablando con Jesús. Este programa nace en el corazón de nuestro amado Padre Jehová. Y es, gloria al Señor, mostrado nuevamente aquí en la tierra. Con gozo, nos gozamos de podernos unir con el Pastor eh, Pastor Carlos. De poder, estar, de poder hacer estos programas maravillosos que sé que nos van a edificar. Amén. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, Pastor Carlos. Sí, un tema muy importante. Eh, ya falta. Vamos a esperar un minuto y vamos a hablar de este tema. Aquí estamos trabajando en la logística. Eh, las dos, eh, la pastora Nadine, la hermana Olga, se encuentra en Bogotá. El pastor John se encuentra en Cincelejo, aquí en, en esta hermosa nación de Colombia. Eh, pastor John, dame dos minutos. Ve hablando algo sobre nuestra nación, que ya, eh, ya voy a conectarlos a toda esta gente hermosa de acá y del mundo uh, podamos hablar de este tema y no, un tema que el señor y nosotras que vamos a hablar de estas mujeres que realmente están poniendo esa parte de mujer en la vida cristiana te dejo con te dejo dos minutos ahí eh, pastor John y ya regreso contigo mientras tanto no sé si tienes algunas preguntas para a la pastora Nadine y la hermana Olga bueno hasta el momento bueno hablar un ratico de cómo les... ¿Cómo, ¿Cómo está ese clima por allá en Bogotá, pastora Nadine, mi hermana Olga? Bueno, ha hecho sol, gracias a Dios, ha hecho sol, aunque en la noche pues siempre es característico en Bogotá de que haga frío normalmente, pero ha hecho unos días de sol, gracias a Dios. Ay, bueno, gloria al Señor. Bueno, acá en Cincelejo Sucre, estos días ha hecho unos, unos calores, unos soles muy fuertes, Hoy fue un día de lluvia, todo el día de lluvia, o sea que estamos aquí con frío, parece que estuviéramos en Bogotá, en la nevera. Y gloria a Dios por las bendiciones de Dios. Bueno, ya como ustedes saben, llevamos un año aquí con mi esposa, eh, creyéndole, creyéndole a Dios, eh, dejando que el Señor sea quien nos siga direccionando y siga haciendo su obra maravillosa. Bueno, gloria al Señor, nos gozamos porque la iglesia cristiana, buscadores de su presencia, creyó en nosotros en un tiempo profético, en un tiempo poderoso, y de antemano le mandamos muchas saludes a su esposo, al pastor Luis orlando Silva, le damos gracias a, a Dios por habernos por puesto a ustedes, que también son parte de nuestra familia, y nos gozamos de poder estar en este momento aquí conectados, lo, los tre las, las tres iglesias, gloria al Señor, eh, mostrándole a los demás que Dios lo que quiere es unidad, que Dios lo que está buscando en este tiempo es que nos unamos, gloria al Señor, que tantas cosas a un lado, y en verdad mostremos ese cuerpo de Cristo. ¿Qué opina usted, pastora anadime Así es, mi bueno, pastor. eso ¿no? con todos ustedes, y ya nos están... Sí, no, sigue adelante, sigue, por favor. Bueno que Les decía que eso es lo que el Señor quiere, el Señor viene por una sola iglesia, el Señor no viene por denominaciones. Y qué bonito que podamos estar en unidad en el Señor Jesucristo, compartiendo la palabra del Señor, edificándonos unos a otros, porque es bueno eh, escuchar otras otros hermanos en Cristo de diferentes denominaciones, de cómo están trabajando, qué están haciendo para expander el reino de Dios. Entonces, eso es muy importante y yo creo que el Señor Jesucristo se goza y se alegra de que estemos en unidad sus hijos. Amén, amén, gloria al Señor. Pastor Carlos, ¿tiene algo para Bien. decirnos? En este ya son las son las siete y tres, eh, son las tres, son las siete y tres minutos aquí en Bogotá, Colombia. Vamos a comenzar con este hermoso tema, tema que se llama ¿Y nosotras qué? Este tema vino de una de una oración que estaba, estaba, se tú a tú con el Señor. Yo les Y el Señor me traía, y mis queridas hijas que me las han puesto en la esquina de la iglesia, ¿qué hacen ellas? Entonces, cuando yo estaba haciendo esa oración con el Señor, eh, se me vino a la mente lo que estas dos mujeres de dios unas eh, la pastora nadine esposa del, del pastor del líder de la, uh, de la iglesia buscadores de su presencia todo lo que hace ella y la hermana olga también asiste a buscadores de su presencia y su esposo asiste a buscadores de su presencia y el señor me traía y me llevaba a, a proverbios 31 del 10 31 sobre las cualidades de esa mujer valiosa y yo cuando me estaba al leer estas, estos versículos, veía que es, estas mujeres tienen esa parte de buena administradora, trabajadoras, generosas, temerosas del Señor, sabias, y durante este programa vamos a hablar de eso. Comencemos con la con la pastora Nadine García. Pastora Nadine, ¿qué se siente ser la esposa de un líder eh, en la comunidad cristiana y qué te hace llegar a que... Tú ayudes como esa ayuda, esa ayuda idónea, como esa mujer sabia que habla en la Biblia. Bueno, es un. Cuando me preguntas qué se siente ser la esposa de un pastor, eh, para mí personalmente ha sido una experiencia maravillosa de verdaderamente poder vivir y ser tratada como vaso frágil. Ha sido algo maravilloso para mí eh, porque yo conocí a mi esposo siendo pastor. Yo llegué como oveja al redil, digamos, y me casé con el pastor. Y para mí ha sido algo hermoso poder aprender, poder ser discipulada por mi esposo. Eh, no ha sido fácil porque obviamente el carácter del hombre, en este caso el mío, eh, debe ser moldeado. Y cuando tienes al pastor, que es al mismo tiempo tu esposo, eh, debes aprender a, a reconocer en él cuando Dios habla a través de su mm -hmm. voz, cuando está enseñando, y eso en este tiempo me ha tocado aprenderlo. Pero es algo muy bonito, es algo muy bonito porque eh, es conocer que el hombre que se para a predicar en un púlpito está también en tu hogar, es el jefe, digamos, en, en, en la iglesia, y es también el sacerdote de tu hogar, es algo muy bonito cuando tú encuentras que... Esa persona no cambia y no es apariencia de la iglesia, sino que es el mismo en la iglesia y es el mismo en tu casa. Entonces es algo muy hermoso. Amén, amén. ¿Y ¿Tú tienes alguna pregunta para el pastor, yo para la pastora Nadine? Eh, bueno, como ella lo está diciendo, Gloria al Señor, eso es algo muy maravilloso. Y nosotros nos gozamos, pastora, de ver mujeres como usted. Eh, guerreras, mujeres que, bueno, gloria al Señor, se toman como tal el verdadero papel de ser la, la, la esposa de un pastor, ya que vemos para estos tiempos, eh, estamos viviendo tiempos duros, pastora, tiempos en los cuales eh, la mujer casi no le gusta involucrarse en los asuntos de Dios, amén, pero usted lo acaba usted acaba de decir algo que me impacta y algo que, uh, wow, gloria al Señor, que el testimonio de su esposo es tan bueno porque es el mismo varón que predica tanto en un altar, como es el mismo varón que está ahí en su casa, gloria al Señor y mire que al escucharla hablar bueno, yo, yo no sé, yo siento al Espíritu Santo en este momento algo glorioso porque estas palabras, pastora es lo que muchas hermanas necesitan muchas pastoras necesitan en este momento escuchar, amén usted lo dice que no ha sido fácil, gloria al Señor y ha sido un varón que la ha sabido disipular la ha sabido llevar y igual pues son, son eh, digo yo, en, en, en, en mi humanidad, son dos caracteres diferentes, pero bajo la dirección de Dios son, son moldeados y son hechos como la palabra lo dice, esa ayuda idónea, ¿amén? Esa mujer que está ahí para apoyarlo, dice la palabra que mejor son dos que uno, pastora. Entonces vemos que se está perdiendo eso, se está perdiendo de que la mujer se involucre en las cosas de Dios, de que la mujer ayude a su esposo, y es algo que lastimosamente duele en el corazón. Entonces, no, la verdad me gozo. <ríe> Hermana Olga, cuéntenos cómo ha sido eh, su desempeño desde que conoce la iglesia cristiana, buscadores de su presencia, cómo se ha sentido, cómo es su trayectoria, ¿vienes de algún lado complicado o siempre has estado en lugares donde valoran a las mujeres? Explíquenos eso, por favor, en un breve momento. ¿Breve? <ríe> bueno, Pastor John, eh, vengo de una iglesia donde había mucho celo, mucho celo y fue muy difícil trabajar, eh, eh, igual que la pastora Nadine, amo trabajar con los niños y es algo que me apasiona, cuando yo conocí al pastor Lubier, eh, yo le pedí a Dios ese pastor para mí y fue hermoso porque mi esposo no caminaba en Cristo, ¿sí? solamente mi hija y yo entonces fue a través del matrimonio de mi hija que los conocimos y gracias a Dios porque mi esposo empezó a comunicar en Cristo, entonces yo empecé a desaprender muchas cosas y a aprender junto al varón que Dios me ha dado. Entonces la experiencia fue muy bonita, tanto que recuerdo que una vez le pregunté a Nadine, cariñosamente le digo mi Nadine, y le pregunté a mi pastora Nadine, le dije, le dije ¿tú por qué le haces tanto caso a tu esposo? Entonces ella lo recuerda, entonces ella me explicó lo que acaba de decir porque él ha sido muy buen ejemplo para mí, entonces yo aprendí de ella y he, y he ido poco a poco aprendiendo a darle ese lugar a mi esposo, por lo que antiguamente no estábamos los dos en el mismo camino entonces eh, ha sido bonito aprender muchas cosas y, y el papel como mujer en la iglesia es muy bonito porque tanto el pastor Lubier como la pastora Nadine nos permiten a nosotras las mujeres trabajar en los ministerios y eso es algo muy bonito Amén, gloria al Señor. No, sí, nos gozamos. Amén, amén. Nos deleitamos en, en la presencia de Dios. Pastor Carlos, eh, ¿por qué no, lo, no nos lee un momentico Proverbios 31, 10 y basados o sea, en esta palabra, vamos a seguir con esta maravillosa conversación? Creo que hay algo muy importante en el libro de Proverbios, ¿Listo? capítulo 31, Deja, versículo 10. Amén. Perfecto, déjame ir a. a que ella cuando ellos estaban hablando el señor me trajo y es cuando en el libro de Ruth en el, en el capítulo 1 versículo 16 nos dice respondió respondió Ruth no no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiere que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios ahí vemos esa esa fidelidad de estas mujeres de cómo están siguiendo a ese Dios vivo de poder. No están siguiendo a sus esposos. Están siguiendo a ese Dios de ese Dios vivo de poder. Y vamos a ir a vamos a ir a Proverbios 31.10, uh, ¿cierto? Amén. Bueno, el versículo 31.10 nos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gloria a Dios. Hermosa palabra como para meditar en esta noche, pastora Nadine y mi querida hermana Olga Escobar, ¿cierto que sí? Y vemos que hoy en día eh, no se está viviendo eh, esta parte de la palabra donde dice mujer virtuosa y mire que hay una pregunta donde dice ¿Quién la hallará? ¿Amén? O sea, ¿Quién hallará a esa mujer virtuosa? Gloria al Señor. Y dice el 3, el 31, 11, el corazón de su marido está en ella que confiado y no carecerá de ganancias, o sea qué hermoso que el corazón de uno como esposo, como pastor gloria al señor, pueda estar confiado en que en, en, en, en que su ayuda idónea, en que esta mujer que Dios nos ha regalado, están allí gloria al señor, para saber dar un consejo, para gloria al señor, saber eh, llevar este rey también eh, como pastores, a veces hay consejerías pastor Ana, dime que a uno como hombre, vamos a ser sincero, a uno le da pena, cierto? pero mire el papel tan importante de la mujer sabia, la mujer virtuosa, gloria al Señor, por más, por, por de repente mucha trayectoria que llevemos como pastores, eh, hay, hay momentos que no nos sabemos desenvolver, en el caso de que alguna mujer llegue tal vez golpeada, llegue tal vez humillada, tenga problemas en su hogar, y mire que las mujeres tratan de identificarse con la pastora, amén, llegan a donde ella, hay esa confianza, eh, lo que no le van a contar a uno porque les da pena, rascan su corazón primeramente delante de Dios, Pastora Nadime, y luego la confianza de esa mujer virtuosa, de poderse acercar y decirle, Pastora, estoy pasando por problemas de mi hogar, Pastora, ¿qué hago que mi esposo me maltrata? Pastora, ¿qué hago que mi esposo eh, todavía toma, todavía maldice? Y vemos que esa mujer virtuosa, como en este momento, Gloria al Señor, nos lo habla la palabra y lo confirmamos, en el caso suyo, Pastora Nadime, que es una mujer que puede dar un buen consejo, una mujer sabia. Hoy en día, eh, mi hermana Olga y pastora Naime, hay que tener cuidado porque hay personas que están dando malos consejos. Hay mujeres que lo primero que llegan, eh, hermano, y dicen, «No, sepárese de ese hombre, déjelo, usted está joven, tiene derecho a buscarse otro hombre». Cuando la palabra nos dice, mis queridos hermanos, de que eh, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, amén. Entonces vemos que esas consejerías son importantes para la mujer. Pastora Nadine, no sé si le han llegado casos así complicados que usted diga, bueno, ayúdame Espíritu Santo porque no sé qué hablar en este momento. Claro que sí, Pastor John. Eh, lo principal que uno debe pensar en esos casos es que todo consejo que salga por nuestra boca debe estar respaldado por la palabra de Dios, ¿cierto? Si no está en la palabra de Dios, nosotros no tenemos cómo eh, inventarnos algo o ir a dar un consejo que no esté escrito en la palabra de Dios. Entonces, de ahí el hecho de conocer es las escrituras para poder orientar a aquella mujer que venga dolida, que venga sufriendo, que venga en condiciones en que no sabe qué hacer con su hogar, o con su familia, o con su vida personal. Gloria al Señor. Hermana, hermana Olga, me impacta cuando usted estaba dando su testimonio dice que su esposo no caminaba. Eh, eh, eh, en los caminos de nuestro Señor Jesucristo pero ahí ahí ahí volvemos a ver Pastor Carlos la mujer virtuosa de la que nos habla la palabra el testimonio de la hermana Olga en su hogar, eh, el trato a su esposo a ese varón, tener esa paciencia estar clamando, estar en ayuno en oración, Señor tú me diste una promesa y yo declaro que este hombre Señor va a predicar tu palabra y mi hermana Olga cuéntenos cómo ha sido la experiencia de ver a su esposo predicar, de ver a su esposo ministrar de antemano le digo que me gozo de ver cómo yo respalda a su esposo, a, a usted. No, nos gozamos, gloria al Señor, pero eh, ¿qué siente usted, gloria al Señor, al ver a su esposo ministrando así como con ese gozo y de repente decir, Dios mío, si este tipo era un borracho y ahora véalo, ¿cómo lo usa el Señor? <risa> <risa> eh, sí, Pastor John, así es. No, pues al principio yo no me las creía, o sea... Cuando empezamos a ir, el pastor y la pastora abrieron en, en un garaje, en el garaje de su casa, y empezamos a ir. Y entonces él, él un día me dijo, ay, ah, yo no, yo no voy a ir hoy. Y yo bueno, listo, yo me fui y él llegó allá. Y Dios lo toca de una manera que yo dije, no, bueno, señor, no sé qué estás haciendo, pero fue algo muy radical. Y él empezó a ir en noviembre, diciembre y el, el primero o el 2 de enero Dios le habla, porque así fue y le dice, yo te mostré, o es aquí, o es allá, pero no más, porque ese día se había tomado una cerveza. Mano yo, mira, fue tanto lo que Dios le habló en el momento a mi esposo, de la manera que se lo dijo, fue tanto el impacto que hubo en él, que desde ahí este varón nunca más volvió a tomarse un día, para la gloria y honra de Dios. Amén. Cuando él empieza a caminar, porque antes no caminaba en Cristo, cuando él empieza a caminar, y, y empecé yo a ver, esa mujer virtuosa, mi pastora, a ver cómo ella eh, se sujetaba a, a su esposo. Entonces yo empiezo a darte también a él. Amén, amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Pastor Carlos, ¿alguna pregunta? Parece que te... Parece que tenemos tenemos dificultades. Eh, no sé si sigues en la línea, mi hermana Olga. ¿Sigues en la línea? No, creo que... que bueno, vamos a mirar aquí la logística. Ah, Pastora Nadine, tengo una pregunta para ti. Esa, esa mujer ah, sabia, esa mujer virtuosa, esa mujer valiente... Hay una pregunta que, que eh, y ahí en Proverbios 12.4 nos habla que trae alegría y orgullo a su marido. ¿Cómo lo puede cómo lo puedes expresar a todas esas mujeres en la vida cristiana? Bueno, una mujer que trae orgullo y alegría a su marido es una mujer temerosa de Dios. Ante todo, eh, estamos hablando de un esposo, aunque fuera o no fuera cristiano el esposo. Eh, cuando su esposa eh, es temerosa de Dios, es una mujer amorosa, es una mujer que respeta a su marido, es una mujer que cumple con sus deberes eh, como esposa, como madre, es una mujer que apoya a su esposo a salir adelante, eh, es una mujer que eh, por sobre todas las cosas ama a Dios. Y si amamos a Dios, y, es, y sabemos escuchar la, la voz de Dios, vamos a tener esa sabiduría para poder actuar en cada circunstancia de nuestra vida. Entonces, esa mujer eh, de la cual su esposo se siente orgullosa o orgulloso, eh, es una mujer que ama enteramente con su corazón al Señor, ama a su esposo, a sus hijos, y sabe apreciar eh, el valor que tiene su esposo para ella. Amén, qué hermosa pregunta, qué hermosa respuesta. Y tú, mi hermana Olga, ¿qué nos puedes decir? ¿O te repito la pregunta? Sí, porque se había caído el... ¿Me la repites, pastor Carlos? Ok, sí, sí, sí, claro. Eh, estábamos hablando, le estaba haciendo una pregunta a tu pastora que hay una que trae alegría y orgullo a su marido. ¿Cómo tú puedes traer ese, esa, esa alegría y, y ese orgullo a tu marido? Para que él diga, hmm, dejé de tomar cerveza, de que mejor dicho yo escogí el mejor camino que es Cristo Jesús y dejé la, lo, la, las cosas del mundo. Y, y algo que me impacta ya para dejarte responder esta pregunta, cuando yo escucho este varón a lo que tú nos estás diciendo, hablar una palabra de Dios a mí me ha tocado el alma. Entonces él responder la pregunta. Bueno, pues yo creo que, como decía mi pastora, es teniendo temor de Dios y amor hacia Dios. Cuando yo demuestro ese temor y ese amor de Dios en mí para con los demás, también estoy edificando a mi esposo. Estoy siendo ejemplo para muchos y para él también. Porque ya él no encuentra en su casa la cantaleta, él ya no encuentra en su casa el reproche, el por qué hiciste esto, ya llegó el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces el pasado quedó atrás, ahora lo recordamos, pero para edificar, para edificación, y qué bonito poder traer ese amor de Cristo a nuestro hogar. Entonces yo traigo alegría cada vez que demuestro ese amor que Dios ha puesto en mi corazón, hacia Él, hacia mi hogar, hacia la familia y hacia todos los que nos rodean. Uh, Pastor, ¿yo ¿tienes alguna pregunta para la hermana Olga? Eh, bueno, lo que la hermana Olga decía es muy importante porque obviamente lo encontramos aquí en la palabra de Dios, do, en Proverbios capítulo 14, versículo 1, donde dice, la mujer sabia edifica su casa, malanecia con sus manos, la derriba, gloria al Señor. Y Dios, para este tiempo, mi pastora Nadine y mi querida hermana Olga, Dios está preparando mujeres que sean que... Sabias, mujeres que sepan edificar su casa, gloria al Señor. Y que qué que, que bueno poder entender que la mujer que sabia es una mujer que no vive con celos, no vive en contiendas, no vive... Eh, juzgando, señalando a su esposo si no es una mujer que tal vez ve un error en su esposo y, y lo edifica amén, le dice bueno mi amor eh, estás haciendo las cosas mal, yo creo que deberías hacerla de esta manera Y dice la mujer sabía edifica que su casa gloria al señor, cuando habla de edificar eh, eh, está mostrando también un papel importante como lo decía la pastora Ana Hino hace un momento hacia sus hijos, gloria al señor porque lamentablemente hay malos testimonios de muchas personas que como se dice eh, Pastor Carlos, en la iglesia levantan las manos, tenemos el mejor sermón, la mejor prédica, pero en la casa no estamos dando un buen testimonio. Por eso vemos la mayoría de hijos eh, que no quieren saber nada del Señor, que no quieren entregar su vida a Jesucristo. Pero es porque sinceramente no se ha levantado una mujer sabia a edificar esa casa. Dice Malanesia, con su mano la derribará hay testimonios que impactan, hay testimonios duros, hoy no vamos a tocar mucho ese tema, pero sí, sí vamos a seguir hablando sobre esa mujer sabía que edifica la casa, gloria al Señor, sobre esa mujer que recibió a Jesucristo en su corazón y su vida cambió, gloria a Dios, ya que bueno, hace un tiempo atrás no conocíamos de Dios y tal vez se, se, se miraba el celo, se miraba la contienda, tal vez relaciones que no funcionaron, pero llega el momento en que Dios comienza a como a edificar, comienza a como a darle sabiduría a estas maravillosas mujeres, y pues dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué nos puede decir usted respecto a esto, Pastor Ana? Dime, eh, conforme a la mujer sabia edifica su casa. Bueno, Pastor, aquí juega un papel muy importante los roles, ¿cierto? Los roles de que hacemos y jugamos nosotras las mujeres como madres, y como esposas eh, con mi esposo en nuestro hogar tenemos muy presente ahorita que hablabas de los hijos Pastor yo, eh, nosotros nos, nos repartimos digamos las obligaciones que tenemos en el ministerio y en el hogar porque no podemos descuidar ninguna de las dos somos responsables tanto del ministerio que Dios nos ha dado a cargo como de los hijos que hemos decidido criar que hemos decidido tener entonces, la mujer sabia eh, es aquella que se pone de acuerdo con su esposo para lidiar todas estas ocupaciones que día a día tenemos que enfrentar, como son las ocupaciones que tenemos en la iglesia, es decir, con toda la iglesia, todo lo que amerita, los cultos, eh, la atención a consejería, eh, todas las necesidades que hay que cubrir como pastores en una iglesia, y también encargarnos de cubrir las necesidades de nuestros hijos. Hay épocas en que, como mamá, eh, me ausento un poco del ministerio, de las obligaciones ministeriales, pero la iglesia no queda sola. Mi esposo está a cargo de ella. Eh, la iglesia nunca, nunca queda sola porque siempre mi esposo está a cargo. Cuando yo tengo que ausentarme un poco de tiempo a causa de las responsabilidades que tenemos como padres, ¿Amén? Entonces, eh, la mujer sabia, cuando dice edifica su casa, es una mujer que siempre está atenta a las necesidades de su esposo, a las necesidades del ministerio, si es que es esposa de pastor, a las necesidades de su esposo y a las necesidades de la familia en general. Entonces, vemos eh, pastores que... Dios es hermoso y Él nos da la sabiduría y la capacidad, el conocimiento que encontramos en su misma palabra para poder lidiar con todo este tipo de situaciones. Es una mujer, como decía la hermana Olga, que no va a juzgar a su esposo, sino que lo levanta con una palabra de ánimo, que le ayuda a salir adelante en lugar de hundirlo, en lugar de acusarlo, sino que lo ayuda a salir de cualquier situación difícil. Gloria al Señor, amén. Mi, mi, mi pastor Carlos, ¿alguna pregunta para la hermana es, Olga? Eh, déjame, eh, sí, sí, sí, eh, tengo, una, te, tengo una pregunta para las dos. Eh, como como mujeres de, de, podemos decir, personas que sigue, de, de un líder de una iglesia y, y de un hombre que ha dejado todo lo del mundo para estar ya con consagrado a lo de Dios. Algo que decía y lo anoté mientras que hablaba la pastora, cómo manejan la hogar y ministerio para que esa parte de tengamos tiempo para el ministerio, tengamos parte para el hogar. ¿Cómo esa mujer sabia, cómo esa mujer eh, valiosa puede llevar esas dos partes para que ninguna se vea desnivelada? Bueno, se requiere de esfuerzo, factores, se requiere de esfuerzos y de diálogo, es un común acuerdo, ¿Listo? yo no puedo tomar la decisión, eh, hoy voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, sin dialogar primero con mi esposo, él qué opina, porque en ocasiones eh, yo quisiera de pronto eh, quedarme haciendo algo en el hogar, con mis hijos, pero él dice, amor, necesito que me colabores en esto, entonces juntos dialogamos, y encontramos la mejor solución a... Eh, poder cubrir ambas necesidades, tanto las del de templo, las de la iglesia, como las de nuestros hijos. Entonces ahí juega el papel muy importante, es el común acuerdo, el mutuo acuerdo entre la pareja de que es establecer las prioridades que tenemos, y por horas, porque uno como pastor, realmente uno vive con el día de la agenda, con horarios, es decir, de tal hora a tal hora hago esto, y en los otros horarios eh, tengo tiempo para hacer el resto de cosas. Entonces, eh, la verdad, la clave está en la comunicación que hay con tu esposo, en la comunicación que tenemos el, el, el esposo y la esposa para poder llegar a un mutuo acuerdo sin eh, descuidar ninguna de las dos partes, ni el hogar ni el ministerio. Mi, eh, mi hermana Olga, ya que regresaste, aprovechamos cómo tú llevas el hogar y el ministerio y en, en, en, un, en una balanza para que no haya ningún problema. Porque hoy en día ponen problemas, pero cómo tú lo llevas, como esa mujer sabia, porque lo que yo estoy viendo en su página de Facebook es maravilloso. Y le recomiendo a toda la gente que nos ve también en Estados Unidos, porque nos están viendo de Estados Unidos, que vean la página Buscadores de su Presencia. Es, es hermosa como es, como estas personas se, se, se ingenian muchas cosas para predicar la palabra de Dios. Bueno, eh, quiero darles un testimonio del antes y el de ahora, ¿sí? Antes, eh, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Niños, en el otro lugar donde estaba, sucedía que preciso, eh, era también los sábados, y sucedía que preciso los viernes mi esposo no llegaba, o pues, llegaba a molestar, o bueno, eso era terrible. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me madrugaba, hacía los alimentos, cosa de que si él llegaba, no me fuera a contender por no por descuidar mi casa para ir a, a, al Ministerio de Niños, ¿verdad? Entonces, eh, por esa parte, pues uno como mujer tiene que, que ser sabia en ese, en ese sentido, no las cosas de, de, de su hogar, de su pareja. Y ya ahora que estamos juntos en la presencia del Señor, eh, pues es más fácil, pero lo mismo, eh, eh, siendo como diligente, no descuidado, la, eh, digamos, los alimentos, Si él tiene que trabajar ese sábado, entonces eh, me levanto un poco más temprano, dejo las cosas adelantadas, cosa de que cuando yo esté en el ministerio, estemos en la iglesia con los niños, no, no tener como pues el problema de que no, deje algo descuidado en mi casa, entonces... Bueno, perdimos otra vez la comunicación pero estamos en estamos aquí en Cristianos en la Gloria porque estamos en la Gloria para hablar de Dios estamos tocando un tema y, y nosotras que estamos hablando de esas mujeres valiosas estamos hablando en Proverbios 31 del 10 al 31 cómo esas mujeres una líder de, de un pastor eh, y una seguidora cómo ah, llevan sus casas, su ministerio y algo maravilloso es que el señor está haciendo una obra maravillosa y como les dije hace unos segundos eh, mi, vean su página, eh, Buscadores de su Presencia, un hermoso ministerio, un hermoso ministerio que está creciendo grandemente. Y pues te damos siempre la gloria y la honra al Señor porque el Señor se está manifestando de una manera sobrenatural. Y algo dijo el Señor hace muy, hace poco que Él va a hacer reconocer esos, esos pequeños ministerios, los va a llevar fuera, fuera de Colombia y lo que va a hacer. Y yo sé y lo siento en mi espíritu que lo va a hacer también con Buscadores de su presencia. Pues Pastor John, ¿tienes una, alguna pregunta? Eh, no, pastor, sigue usted con la próxima pregunta, Pastor, tranquilo. Bueno, mira que el señor ahorita cuando estaba haciendo no, unas preguntas, antes que la hermana Olga uh, se cortara, eh, me llevaba a De treinta 38, 31, 8. Y esto es para las mujeres. Y dice, y.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 que si el Señor te ha puesto en ese, en ese ministerio, para esas mujeres, uy, tengo miedo de decirle a mi esposo, ora, ora, ora, sigue orando porque el Señor va a hacer, va a escuchando esa oración, está escuchando esa súplica, el Señor está escuchando y te está diciendo, el Señor, yo voy delante de ti y Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, ni temas, ni te intimides, porque el Señor va a hacer algo sobrenatural, esta cuarentena no es una cuarentena, como decía el pastor yo la vez pasada, es esa intimidad con Dios, es esa parte que Dios está necesitando para que nosotros tengamos ese tú a tú. Y en este tema de hoy, y nosotras, ¿qué? ¿Qué le pode, eh, um, yo le pregunto a cada una de, de las invitadas, ¿qué le podemos decir a esas mujeres que, que, eh, que las están viendo ahorita, no únicamente en Colombia, a nivel mundial? ¿Qué les pueden decir? Bueno, pastores, yo... En esta noche quisiera decirle a las mujeres que hay alguien que piensa en ti y ese alguien es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, la Biblia nos narra de cómo él vino a defender el lugar de la mujer, de cómo él se interpuso entre aquellas personas cuando hablamos de la mujer, de la mujer adúltera, cuando querían apedrearla porque había cometido pecado pero nadie se preguntó dónde estaba el varón que también era adúltero. ¿Dónde estaba ese varón que estaba adulterando con ella? Porque ella no estaba sola. ¿Cómo entonces la sociedad hebrea quería solamente allí castigar a la mujer porque era mal visto? Pero entonces, ¿qué pasaba con ese varón si también estaba cometiendo el pecado? Entonces el Señor Jesús vino a rescatarnos, vino a darnos la posición que Dios desde la creación nos dio a la mujer, que fue, nos puso en el mismo nivel que al hombre en condición, en relación a los derechos, que somos coherederas con él. Nosotros somos coherederas, tanto los hombres como las mujeres, somos coherederas con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos los mismos derechos, tenemos de ser hijas del Señor, de ser eh, sus princesas de ser reconocidas como hijas del Señor y tenemos los mismos derechos que el hombre. Eh, ya viene, es diferente los roles, los papeles que jugamos como varón y hembra, que pues me imagino que eso será otro tema para otro día, pero en este momento tenemos igual de condiciones. Señora. Ángel, señor, eh, tenemos igual de condiciones, entonces yo quiero, quiero decirle a esas mujeres preciosas que nos están mirando, que nos están escuchando, que eres valiosa para el Dios, tú eres valiosa para el Señor porque Él vino a restaurar la imagen de la mujer y lo dice en su palabra. En los evangelios nos damos cuenta de cómo el Señor se y buscaba la forma de cómo exaltar a la mujer, de cómo permitía que allí las mujeres escucharan su palabra, de cómo permitía allí que las mujeres aprendieran, recordemos a Marta y a María, ellas escuchaban fueron discipuladas por el señor jesucristo en una sociedad en donde la mujer estaba relegada solamente digamos eh, a las a los oficios del hogar a criar hijos él vino a enseñarles la palabra de su padre dios a aquellas mujeres que estaban sedientas y hambrientas por a, aprender por mirar qué podía enseñarles y darles ese maestro mi hermana Olga. Eh, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, hermosas palabras, y nos gozamos. Eh, encuentro en Proverbios 31:20 algo importante que dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menosterioso. Pastora Ana, dime, eh, háblenos un poco sobre la iglesia cristiana, buscadores de su presencia, eh, para los que nos están viendo, para que conozcan el ministerio, ¿Hace cuánto comenzó? Por ahí vimos en redes sociales, lo vimos repartiendo mercado a las personas vulnerables y eso dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menos terioso. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia en su ministerio. Eh, ya van para tres años, creo que sí, ¿cierto? Ya van para tres años. años el próximo mes, con la ayuda del Señor, vamos a cumplir tres años. Bueno, Dios nos dará una idea de cómo celebrar en Cristo Jesús, esta oportunidad nos ha dado de tantos años en este ministerio que Dios nos ha encomendado. Y alargar la mano al pobre, al menesteroso, es aquella persona que lo está necesitando, que tiene necesidad de algo. En este momento nosotros... Eh, nuestro propósito es evangelizar, llevar la palabra de Dios a todo aquel que esté afligido, a todo aquel que esté perdido en el mundo, a todo aquel que en este momento tiene una necesidad de saber que hay un Dios que vive, de que hay un Dios que piensa en él, de que hay un Dios que le ama. Y nuestra mejor manera de llegar, como lo decía el pastor eh, el, el pastor John, es en estos momentos de crisis, en estos momentos en que la gente está teniendo hambre, y conforme Dios nos provee, ¿cierto?, porque los recursos no son nuestros, Dios es quien provee, en este momento también dar el alimento espiritual, pero dar llevar también un poco de alimento físico, sabemos que el alimento físico, se acaba, en cuestión de dos o tres días, una semana, el mercado se acaba, pero el alimento que nunca perece, ese es el principal que nosotros queremos llevar a esas personas que no conocen de Dios, este alimento que los va a saciar, que los va a llenar, y que nunca más les va a permitir tener, tener sed y hambre, que es el Evangelio de Cristo Jesús, y con él ofrecemos la salvación. Gloria al Señor, hermana... Olga Escobar. Ah, una pregunta del... para mi hermana. Listo. Olga. tengo una pregunta para ella. Eh, es, disculpa, eh, Pastor John, tengo una pregunta para ella. Que me, es que la, te la tengo hace, hace unos segundos. Yo la vi con, yo la vi con, un, con una niña. ¿E ¿Ella es tu nieta? Sí, es mi nieta, mía, Celeste. Una nieta que tengo de año y medio. Ok. ¿Qué? buscadores de su presencia, ¿qué ha que a, ¿a qué ha ayudado a tu familia? Uf, no, o sea, vuelvo y te digo, pastor, yo cuando empezamos les comenté que cuando conocí al pastor Lubier en el ministerio donde antes él estaba, yo dije, señor, yo quiero este pastor para mí, pero no este ministerio. Cuando él abrió la iglesia, me hace la invitación y gloria a Dios, eh, fue, mejor dicho, acción-reacción, ha sido un crecimiento mutuo eh, para todos porque mi hija, eh, el pastor Lubier la casó eh, y a través del matrimonio de mi hija, ellos ellos se casaron hace tres, cuatro años, ya va a ser cuatro años, cuatro años ellos se casaron y, y ahí empezó un crecimiento tanto para mi hija, mi yerno y para mi hogar y ahí vamos todos todos vamos de la mano de Dios y este ministerio, le doy la gloria y la honra para Dios, es un ministerio donde se puede trabajar eh, hablábamos antes detrás de, de cámaras y, y la pastora Nadine no había llegado y yo les decía que qué importante es que los pastores dejen eh, trabajar y el pastor Lubier y la pastora Nadine lo tienen muy claro y a ellos les gusta que la iglesia crezca, no solamente son ellos, sino ellos tienen un grupo, tenemos un grupo muy bonito del liderazgo, se está haciendo un grupo de discipulado, y es bonito porque vamos creciendo muchos y mi familia ha crecido en la mano de dios en el ministerio de, de buscadores de su presencia. adelante pasó yo eh, bueno gloria al señor eh, mi hermana olga escobar con lo que está hablando hay una palabra en 31 28 dice se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Me gozo porque eh, veo el amor de sus hijas hacia usted, su esposo, como la trata con ese cariño, ese varón de Dios. Y cuéntenos un poco sobre esta palabra, cómo la puede usted traer a su vida. donde Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esta palabra es muy bonita porque oh, eh, cuando la estaba estudiando el día de hoy, yo decía, es bonito cuando mis hijas me han dicho, mamá, me siento orgullosa. Eh, mi hija ahora que tiene su hogar, todos los hogares tienen dificultades, ¿verdad? Y ahora que ella tiene su hogar eh, y me pide un consejo, hasta mi yerno lo ha hecho, para la gloria de Dios. Es bonito porque, porque ellos han visto ese ejemplo, ¿cierto? Entonces... Ellos dicen, mamá eh, o oh, suegra, necesito este consejo porque he visto que tú pudiste con esto. Es muy bonito y es muy gratificante y también saber que, que mi esposo reconoce lo que Dios ha hecho en, en su esposita es algo muy bonito. Y solamente la gloria y la honra es para Dios todo el tiempo. Amén, amén. Y estamos, eh, estamos aquí en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios, con un tema maravilloso, y nosotras qué. Les voy a hacer otra pregunta, ese ese título que, no, que el Señor puso, porque es, ese título vino del Señor, y nosotras qué. ¿Qué, qué les entende qué, qué podemos decirle a las mujeres con ese título, y nosotras qué? Para las dos, esa, esa pregunta es para las dos. Bueno, Pastor Carlos, el título, y nosotras qué, es una pregunta que quizás muchas mujeres se están haciendo en este momento eh, en el ministerio, decir ¿en qué puedo yo servir? ¿qué puedo hacer útil yo para expander el reino de Dios? para extender el reino del Señor, para trabajarle a Él y para trabajarle a su pueblo, ¿cierto? Esa pregunta eh, quizás se las estén haciendo muchas mujeres en, en otros ministerios que quizás eh, estén solamente como aquellas Mujeres que se encargan del aseo, que se encargan eh, de estar, estar pendientes de que sus esposos estén bien arreglados, de cuidar a sus hijos, pero no tienen en este momento ningún cargo ministerial. Entonces, esa pregunta se la pueden estar haciendo aquellas mujeres y se las pueden estar haciendo eh, porque quizás eh, no han tenido la oportunidad de servir como verdaderamente Jesús quiere que nosotras sirvamos. Las mujeres somos de mucha ayuda a nuestros varones cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y cuando el varón reconoce eh, el valor que hay en la mujer, eh, esa sensibilidad que nosotros tenemos eh, para la gente, ese, ese amor con el que trabajamos las mujeres cuando hacemos algo que nos apasiona, algo que nos gusta. Entonces, eh, orar, yo les recomiendo a todas aquellas mujeres que en este momento se están haciendo esa pregunta, porque no han encontrado quizás eh, eh, su puesto en el ministerio, eh, bien sea porque no lo han descubierto todavía, no han descubierto esos dones que Dios tiene para ellas, o porque, eh, digamos, en el caso, eh, el varón no permite que, se, que la mujer es, eh, participe de algunos cargos en la iglesia. Entonces, mi recomendación a todas aquellas mujeres es oración, es que se entreguen y pidan le pidan a Dios porque Dios poco a poco irá tocando ese corazón de sus esposos ese corazón de sus pastores ese corazón de aquella parte masculina para que pueda reconocer en ella los valores que hay los talentos que tiene, los dones que el Señor les ha dado y ponerlos al, al servicio de la iglesia y al servicio de toda la comunidad bueno y Añado a lo que dice la pastora Nadine, nosotras estamos para grandes cosas, pero de la mano de Dios, siendo sujetas a lo que Dios quiere, dejándonos direccionadas, direccionar por el Señor, porque quizás nosotros queremos hacer muchísimas cosas, pero si no somos direccionadas, es muy difícil llegar a lograrlo, ¿verdad? Y lo más importante es, como decía la pastora Nadine, oremos por esos varones, para que el Señor toque esos corazones. Eh, quizás habrá ministerios donde el papel de la mujer se reduce a simplemente al ateo, pero Dios toca corazones y nosotras como mujeres estamos para cosas grandes en las manos de Dios, siendo sujetas a lo que Dios quiere y siendo allí la ayuda idónea de nuestros esposos. No querer superarlos porque ya pasaríamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Sino caminando de la mano de Dios juntos. Sí, claro. Y estamos para grandes cosas. Amén, amén, amén. Y son las 7:46 en Bogotá, Colombia, aquí en Colombia. Y estamos hablando de nosotras que estamos estas las mujeres. Hicimos un gran ejemplo de la, del ministerio, buscando de su presencia. Un ejemplo que te lo digo y te lo recomiendo. Y, te, y perdona que sea repetitivo. Vayan a esa página y hacen ellas y yo quedo sorprendido quedo como los muñequitos animados con la boca abierta porque esa es esa es estima que eso todo lo que le ponen ellas poco lo he visto hoy en día eh, yo sé que nos están viendo muchas mujeres eh, yo no sé si algunas mujeres tienen algunas preguntas para la pastora Nadine y la hermana Olga y aquí alguien nos manda un saludo eh, Luz Arias un saludo bien grande y poderoso. No sé de dónde nos está escribiendo, si de Bogotá o de qué parte de Colombia, pero un saludo grande y poderoso. También nos están, eh, tenemos dos mujeres, eh, Sunilda Correcha, Luisa Sepúlveda, uh, Damaris Torres. Nos nos envían saludos, que bendiciones, en el nombre de Jesús, Florester, por allá, nos, nos saludan el nombre poderoso de Jesús, grande y poderoso. Aquí, mejor dicho, estamos esperando eh, algunas preguntas de las mujeres, a ver qué nos dicen acerca de estas mujeres de Dios. Mientras tanto, Pastor John, continúa, por favor. Bueno, Gloria, al Señor. Eh, estaba ahorita analizando también una parte de la palabra del Antiguo Testamento, Pastor Carlos, Pastor Ana mi hermana Olga, en Jueces, capítulo 4, versículo 4. Amén. Eh, yo lo he titulado Mujeres del Reino. Bajo la guía del Espíritu Santo, obviamente. Y dice la palabra de Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Pidob, Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Bará. Hijo de Abimob, de Sede, de Neftalí. Y le dijo, no te he mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Esta mujer, gloria al Señor, eh, la palabra, la, la, la, la marca o, o, o nos habla de una mujer guerrera. De una mujer que se le acercan, le piden un consejo, un consentimiento para ir a la batalla. Y esta mujer comienza a llevar un pueblo para la batalla. ¿Amén? Me parece muy importante este texto porque lo que estamos hablando, eh, hay lugares donde la mujer no la dejan eh, hacer nada. Eh, ha malinterpretado la palabra de Dios donde el apóstol Pablo dijo que la mujer calle en la congregación o que la mujer esté en silencio. Lo han, no, no, no, no lo han sabido llevar como es. Y de ahí se han tomado para que la mujer que tiene bastante potencial de Dios, la tengan opacada, la tengan en silencio, la tengan simplemente en una esquina. Pero mujeres, ustedes que nos están viendo en esta noche, quiero que entienda algo. gobernaban aquel tiempo a Israel, una mujer, Débora profetiza, mujer de lapidón. Quiere decir que esta mujer, su esposo, era también una persona importante. ¿Amén? Era una mujer importante también. Y dice en el capítulo 4 versículo 9 ella dijo iré contigo mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas porque mano de mujer venderá Jehová a Cisara y levantándose Débora fue fue con Barat a Sedes. quiere decir que esta mujer hermano en ningún momento le robó la gloria a Dios esta mujer entendía que ese pueblo iba a ganar esa batalla les estaba hablando proféticamente le estaba diciendo hey, venga anímense vamos para adelante que vamos a ganar esta batalla pero no viene de parte mía pero toda la gloria se la tienen que dar a Dios. Entonces, eh, nos gozamos por este momento también, gloria al Señor, que este ministerio, eh, iglesia cristiana, buscadores de su presencia, le ha dado libertad a la mujer, y nosotros nos gozamos de eso, gloria al Señor. Y como el hijo repite, o el hijo hace lo que ve del padre, nosotros, iglesia cristiana, restauración para bajo la cobertura, buscadores de su presencia, pastora Nadine. hemos tomado también ese ejemplo, gloria al Señor, y hemos también dado, le hemos estado también dando libertad, aquí en Cincelejo, a las mujeres, gloria al Señor, disipulándolas, enseñándolas a que se hagan evangelizar, porque hay, hay mujeres que vienen de otros ministerios, donde no les, de, no les dejaban hacer nada, entonces vemos que, por medio de la palabra, Dios les habla, Dios les dice, venga, hay algo grande también para su vida, entonces, eso era lo que quería compartir en un momento Pastor Carlos y Pastor M y hermana eh, Olga. Qué bueno escuchar eso y sí, eh, eh, gloria a Dios, Dios se está manifestando, estamos en tiempos postreros y el Dios se está dando a conocer que realmente la mujer tiene un, un punto muy importante aquí en el mundo y, y aquí se envuelve para mi hermana Olga. Que si volvería... Es graciosa la pregunta, perdón. Que ¿Cómo? si volverías a a casarte con ese hombre para, y seguir ese proceso otra vez. Yo no sé, esa es, es la pregunta. Es graciosa. Sí, sí, sí lo volvería a hacer. Eh, fue un proceso doloroso. Eh, ahorita vino a memoria a mí una vez que yo estaba orando en la casa y llegó el tomado y me decía, ¡Es que yo soy el diablo! Y yo me callé y, dejé, y empecé a orar en silencio. Señor, duérmelo, duérmelo, dármelo, por favor. Y cuando él se durmió, seguí orando con mis hijas y profetizando con ese, sobre ese varón. Volvería a casarme <risa> con él mil veces más, yo creo. <risa> amén, amén, amén. Qué, uh, qué hermoso es este momento de saber que las mujeres son muy importantes en nuestras vidas. Yo digo que a veces uno como hombre que a veces quiere ir más adelante que ellas, pero ella le dice, no, para, para un momentico, porque necesitamos pensar, porque las mujeres uh, tienen ese sexto sentido. Nosotros, ay Dios mío, nosotros no podemos hacer cinco cosas al mismo tiempo. Las mujeres sí, pueden estar con los niños, pueden cocinar, pueden hacer en el ministerio pueden hacer muchas cosas. Nosotros tenemos que necesitamos pensar una cosa y después hacer otra. Pero por eso el Señor... Las ha las enviado, por ejemplo, Abraham, eh, estuvo con Sarai, eh, y, y Ella fue parte de la promesa, a pesar que tuvo sus falencias, pero estuvo ahí. Y aparte de la promesa, Ruth, Esther, mujeres que realmente fueron valiosas, importantes en la Biblia. Habrán personas que dirán, oh, pero tú estás diciendo que Yo no estoy diciendo eso. Las mujeres para... pueden corazón, los gustos de los hombres de Puerto no son tan buenos, pero eso es parte de la mujer. De pronto como yo lo llamo y de, disculpa si te duele o como lo voy a decir, los legalistas, hey, el señor vino de una mujer, Dios vino de una mujer, vino en el seno de una mujer. Entonces yo le pido a todos, a todas las mujeres que, que dios se acuerda de cada uno de cada uno y eh, ahí ese ese esa parte de, del espíritu santo en ti eh, no sé si alguien quiere complementar algo con, con lo que estoy diciendo sí. y no sé si hay más preguntas de para aquí para la pastora nadine y la hermana Baca, no sé eh. pastor john preguntas mm. No, pastor, eh, cuénteme esto. Eh, ¿Cómo se han sentido en el programa? ¿Cómo hasta el momento, bueno, se han sentido? Bueno, pastor, es es bonito poder compartir y saber de cómo nos están escuchando otras mujeres. ¿Hay una pregunta, pastor eh, Carlos? Aquí hay una, aquí hay una Ah, una hermosa mujer que nos está yo sé yo sé que son hermosas todas las mujeres son hermosas del, del señor el señor nos ha dado la paciencia sabiduría y amor para guiar a todos nuestros esposos qué hermoso es eso de escucharme las mujeres es maravilloso y eso lo dice uh, con permiso decir tu nombre a susena vázquez no sé dónde nos está llamando nos está escribiendo pero estamos que tú pienses así a uh, Luisa Sepúlveda dice que hermoso es Dios eh, otra persona, ah, Florester, ah, Olaya, dice que, que está de acuerdo con lo que dicen las pastores eh, la, la pastora, y la hermana Olga, qué maravilloso es cuando yo digo que cuando hay dos mujeres, todas salen y están de acuerdo con lo que quiere el propósito del Señor. No sé si hay más preguntas de la mujer, adelante, pastora, por favor. Bueno, entonces, eh, para nosotros es, es hermoso poder compartir y dirigirnos a otras mujeres, porque de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en el ministerio, en nuestros hogares, podemos influenciar en aquellas mujeres que quizás están pasando por momentos difíciles, eh, situaciones de pronto en que se sienten incomprendidas por sus varones, por el esposo que Dios le ha dado, y tenemos este gran ejemplo de nuestra hermana Olga, que yo reconozco toda la paciencia, eh, todo lo que le ha invertido a su hogar, pero ha sido con un propósito. Y hoy ella puede disfrutar de ese, de ese esfuerzo que ella hizo durante todos esos años sin, sin tener, digamos, eh, la seguridad de que en este tiempo iba a pasar lo que pasó. Ella confiaba en que Dios iba a transformar a ese hombre, pero no sabía cuándo. Y Dios la sorprendió, Dios le dio ese cambio en ese varón, y gloria al Señor porque así como ella, yo sé que muchas mujeres en este momento pueden estar sufriendo eh, con un esposo eh, que no valora lo que realmente ellas son delante de Dios. Pero quiero decirles que Dios sí sabe quién eres en él. Dios conoce tus talentos. Dios conoce eh, lo que puedes llegar a lograr. Y la, la invitación en este momento es a que sigas orando, a que sigas clamando por ese varón. Que Dios va a tocar su corazón así como tocó el corazón de mi hermano Oscar y hoy en día podemos ver esa transformación, o sea podemos conocer que es genuina es un arrepentimiento genuino y verdadero, entonces ese, ese testimonio es le sirve de ánimo a todas aquellas mujeres que están atravesando por situaciones difíciles y para todas aquellas mujeres esposas de pastores esposas de líderes que se sienten incomprendidas, o que quizás eh, están atareadas con muchos con muchos compromisos, con muchos trabajos, eh, eso también una palabra de ánimo para decirles que Dios recompensa todo tu esfuerzo. Dios no se va a quedar con nada, Él te va a ayudar, te va a animar en los momentos difíciles, y lo importante es escuchar el Espíritu de Dios y ser uno con tu esposo. Si somos uno con nuestro esposo, vamos a encontrar la solución a todas las dificultades que se presenten. Para nosotros. Amén, amén. Gratificante... Y, alguien, y alguien se llama. Perdona, perdona, mi hermana Olga, Damaris <risa> Torres, dice pastora Nadine, mujer virtuosa y sabia. ¿Qué nos dices, mi hermana Olga? Es gratificante eh, estar en este espacio, como decía la pastora Nadine, hablándole a muchas mujeres, eh, esposas de líderes, esposas de pastores, porque no sabemos la situación de cada una, ¿cierto? Y la invitación es a que estos espacios crezcan, son gratificantes de verdad, reconocer eh, la importancia de la mujer en estos tiempos en la iglesia, reconocer que Dios tiene algo maravilloso con cada una de nosotras, pero también reconocer que tenemos que ir de la mano con nuestros varones, amén. Y invitar a las mujeres que sueñen, sueñen de la mano de Jesús. Yo le decía, a Jesús, yo hoy quiero soñar contigo. Y soñaba lo que hoy en día Dios me ha permitido ver, ver a mi esposo en un altar, presidir, verlo de rodillas delante del Señor, soñar, soñar todo el tiempo y creer, creer que Dios cumple los sueños. ¿Alguna pregunta, mi pastor John? Bueno, Gloria, señor, lo que decían las hermanas eh, y lo que decía la pastora Nadime y la hermana Olga de, sobre ese consejo, porque hay mujeres, incluso aquí en la costa hay mujeres que están pasando por momentos muy difíciles, pastora Nadime y hermana Olga, aquí mujeres que son eh, maltratadas verbalmente por sus esposos que no las tratan con ese amor que ellas merecen y hay mujeres que siento en mi corazón que están a punto de abandonar su hogar ¿Qué consejo hay para estas mujeres que están eh, pasando por momentos difíciles, que están diciendo apenas que pase esta cuarentena yo me voy, yo lo dejo? ¿Qué palabra hermosa hay para estas mujeres en esta noche, pastora Nadine y mi hermana Olga? Bueno, para aquellas mujeres que están enfrentando situaciones difíciles en esta cuarentena, porque es claro que muchos hogares, en unos hogares se ha buscado más de Dios por esta dificultad. Pero en otros, por el contrario, se ha visto la violencia intrafamiliar. Yo quiero decirte una cosa a ti, varona, que está sufriendo violencia intrafamiliar, que está sufriendo abuso. Lo primero es derramar tu corazón delante del Señor. Él es quien te puede escuchar. Él es quien te puede sanar esa herida que hay en tu corazón. Él es quien puede levantarte el ánimo. Él es quien puede sanarte y liberarte. Como segundo, eh, ya viene la situación delicada de lo que es el maltrato en el hogar, ¿cierto? Muchos eh, muchos hogares eh, eh, y muchos pastores recomiendan que así tu esposo te dé con un machete, te, dé, te arrastre del cabello. Tú tienes que aguantar y seguir ahí. Finalmente hay mujeres que han terminado asesinadas por sus esposos, embriagados eh, o por malas o porque en una discusión se airan y terminan acabando con la vida de sus esposas entonces nosotros como pastores no recomendamos que te quedes callada ¿no? en estas circunstancias de extrema violencia la recomendación no es a que sigas aguantando la recomendación es a que con la ayuda de Dios y guiada por Dios busques ayuda ante las autoridades ¿Por qué? porque un hombre que es violento, no podemos juzgar, ¿por qué? Un hombre violento puede ser porque desde su niñez fue criado así, porque también tiene situaciones interiores, porque fue maltratado quizás, ¿cierto? O porque el alcoholismo o la drogadicción lo ha llevado a ser así. Entonces, tienes que buscar protección, pero siempre de la mano de Dios, siempre eh, creyendo que Dios te va a ayudar. Dios no quiere que estés así, pero si la situación... Es incomprensión, es falta de amor en el hogar. Y no hay maltrato físico. La invitación es a seguir doblando rodilla. La invitación es a orar por tu esposo, a clamar de día y de noche por él para que Dios haga la obra así como la hizo en el hogar de mi hermana Olga. Bueno, eh, como decía mi pastora, seguir doblando rodilla. Caldo de Chocosuela le decimos nosotros doblando, rodilla todo el tiempo por estos varones, pero tener ese punto de equilibrio, apoyo lo que la pastora dice, eh, yo ponía en una balanza lo bueno y lo malo de mi hogar y pesaba a pesar de las circunstancias pesaba más las cosas buenas en cuanto a sentimientos en cuanto a que era responsable con sus hijas, entonces hay que buscar un punto de equilibrio y mirar si realmente la situación es soportable y si no buscar ayuda como nuestra pastora lo dice buscar una ayuda profesional eh, ir también a los pastores que tienen buscar consejería pero si sí vale la pena doblar rodilla y darla toda darla toda no, no escatimar en esfuerzos eh, no escatimar en ayunos en filias, para que la gloria de Dios descienda en sus hogares Gloria al Señor. Gracias, bien, mis bien. queridas. Y, mis está, queridas pastora, y estamos querida en hermana. este... Sí, está, estamos oh, en este... Estamos en este hermoso programa, perdón, mi, estamos en este hermoso programa y nosotras, que. Aquí en Cristo en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Vamos a tener cinco minutos más. Mi pastor Joe, ¿qué vas a decir? Eh, no, que gracias, gracias, eh, pastora Naime, por, por haber aceptado la invitación, hermana Olga. Por sus consejos, por sus palabras, que sé que están llegando a muchas vidas y sé que después de esta transmisión muchas mujeres van a, a, a quedar eh, más eh, llenas de la presencia de Dios y ya van a saber qué decisión tomar en sus vidas. Pastor Carlos, continúe. Bueno, entonces le, le damos gracias, gracias Pastor Elena por este momento, mi hermana Olga, gracias por expresar por porque yo sé que hay muchas mujeres, como decía el pastor John, que están desesperadas, que dicen ya no puedo más, pero como decía la hermana Olga, si sí, vale, yo sé que vale la pena y lo último que Dios quiere es una una división, pero Dios lo que Dios unió no puede separar el hombre. Entonces hay que luchar por eso. Y como decía la hermana Olga, si hay mucha, si hay violencia, corre por tu alma, corre por tu vida, porque hay que hay que hay que salvar si hay niños involucrados en el nombre poderoso de jesús eh, este, este mensaje que voy a dar es para todos los en la gloria es la, uh, si quieres donar si quieres que sigamos propagando la palabra de dios siguiendo esta extendiéndola puedes pues, es uh, eh, depositar esta ofrenda este esta ayuda a la ba banco caja social de ahorros, cuenta corriente 2100 51 241 2100 51 241 esto es para los cristianos en la gloria que nos escuchan no únicamente en Colombia sino en el mundo, a través también de la de Cristianos en la gloria radio eh, ya para terminar un minuto para cada uno para aquellas mujeres vamos a dar mensaje a, eso, a esas mujeres que le podemos contando eh, a la pastora Nadine, después mi hermana Olga, y después eh, el pastor John, y, y termina este servidor. ¿Qué mensaje le dejamos a esas mujeres? Bueno, para todas las mujeres que nos están escuchando, un mensaje de parte del Señor, el Señor te ama, te valora como eres, así te hayan maltratado, así hayan abusado de ti, así te hayan menospreciado, hay alguien que no te menosprecia, hay alguien que conoce y reconoce en ti el valor verdadero que tienes porque él te creó con mucho amor desde antes de la fundación del mundo, tú has sido escogida has sido escogida para grandes cosas por eso eres llena de inteligencia, de sabiduría, por eso mujer, tú eres llena allí de amor para guiar a tus hijos, a tu esposo en el camino del Señor, ese es mi mensaje para las mujeres en este día bueno, mi mensaje es que somos valiosas para el Señor, que somos, somos valiosas para el Señor, que Dios nos ama grandemente, que en cada una de nosotras hay un propósito grande y que estoy segura que Dios lo va a cumplir, que sigamos soñando en la presencia del Señor, sigamos allí perseverando, sigamos orando y las invito a que se involucren en la iglesia donde están. Sé que hay muchas cosas que hacer en la congregación. Está el ministerio infantil, que es hermoso, el ministerio con los jóvenes, la intercesión. No, no, no sientan que no son valiosas. Somos muy valiosas para el Señor y Dios las ama grandemente. Porque si no las amara, no existirían programas como este. Bueno, bueno Gloria al Dios. Señor, eh, el consejo para las mujeres eh, que nos están viendo en este momento: mujer como pastor, como amigo de ustedes, lo que sea la pastora, no se quede callada. Eh, se está pasando por momentos difíciles, nosotros estamos para escucharlas, nosotros estamos para orientarlas, gloria al Señor está, iglesia cristiana, buscadores de su presencia, iglesia cristiana, restauración bará, y cristianos en la gloria, gloria al Señor, con ese mover que el Espíritu Santo nos da, después les aconsejar, así que los que quieran escribir a cristianos en la gloria, a buscadores o a o iglesia bará, gloria al Señor, lo pueden hacer, eh, siento una consejería, si está pasando por momentos difíciles, estamos para orar por ustedes, mujeres de Dios, y estamos para seguir declarando que algo grande y maravilloso viene para sus vidas, Yo les bendiga Bueno, yo les voy a dejar con este mensaje eh, Proverbios 12.4 La mujer ejemplar es corona de su esposo la desvergonzada es carcoma en los huesos recordemos mujer que tú siempre trae, traes alegría Tú traes esperanza. Tú eres esa. Tú eres esa. Ese diamante. Esa rosa especial. Que el Señor nos ha dado a cada varón. Habrá momentos altos. Habrá momentos bajos. Pero esos momentos bajos. Que aprendamos realmente. Que necesitamos aprender. De ese desierto que vamos caminando. Algo maravilloso. Que recuerda mujer. Que tú le pediste a ese varón. Recuerda varón. Que tú le pediste a esa varona. Y como dice la palabra. En primera, de, en primera de Pedro, versículo 7 vosotros maridos, y igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mujeres, hay algo muy especial, hay un Dios vivo y de poder que se está diciendo, si Él no te está cuidando, yo te estoy cuidando. Recuerda, que tú estás en la gloria para hablar de Dios. Bueno, a todos, muchas gracias por todo lo, por este momento, y ya para finalizar, eh, esperar que vuelva a repetir este de las mujeres, pero de, de un tema diferente, me encantó, me, eh, el espíritu se movió, lo sentí, y pues le doy la gloria y la honra al Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, y yo quiero saludar a todas aquellas terminar. que se conectaron. Algo más. Bendiciones. Mi hermana Olga. Bendiciones y mi para yo a su, a, todos. Ok, cada uno. <risa> <risa> cada uno, cada uno salude a su congregación. Bueno, para todas aquellas preciosas mujeres y quizás hombres que se conectaron en esta hora para escuchar este hermoso programa, muchas bendiciones eh, a todas nuestras hermanas, visita, algunos nombres que alcancé a escuchar, a Luz Arias, a Zunilda, a la Damaris Torres, es mi prima, eh, qué bendición que se hayan conectado a escuchar este programa y que sea el Señor derramando cada día más sabiduría sobre ustedes y todas esas mujeres preciosas que se han conectado a escuchar este programa Dios les bendiga grandemente Bueno, a todas las hermanas y mis hijas que también me están viendo mis hermanas en Cristo de la Iglesia Cristiana Buscadores de su Presencia y a todas las hermanas que se conectaron a través de este medio mis hijas, mis primas mi, por ahí vi conectada alguna de mis amigas eh, bendiciones eh, esto es para el Señor y eh, las que vivieron cerca mm, de lo que yo viví saben que lo que estoy diciendo es sincero y saben de lo que Dios me sacó y sacó a mi esposo y que es posible en Cristo todas las cosas bendiciones a todos bueno desde Sincelejo de Sucre bendecimos la iglesia cristiana restauración bará, gloria al señor a cada una de nuestras hermanas que nos sigue gloria al señor, en Buenaventura México, en Brasil gloria al señor, mujeres que tal vez se han conectado en esta noche y las que van a estar viendo este programa en el transcurso del día, gloria al señor de, de la semana, así que nada, un abrazo grande y Dios las bendiga grandemente bueno bueno, para, para esas personas que no pudieron ver, el programa, lo van a, también no van a poder ver por YouTube, se va a poner en YouTube, eh, a través de Cristianos en la Gloria Radio, Cristianos en la Gloria TV y el Ministerio Fundación Radial Cristianos en la Gloria. Le queremos agradecer a todo el mundo y muchas bendiciones y nos veremos eh, en otro momento. Que Dios me los bendiga y mujeres, vamos para adelante. Fuera del aire.